meditemos juntos nunca permitas que te roben la paz pues sin paz el espíritu nunca logrará la tranquilidad vive para saborear tu tiempo y recuerda siempre que tu tiempo es tuyo por lo tanto lo debes aprovechar al máximo camina despacio observando toda la grandeza que te rodea no hagas como hicieron muchos que compitieron con el reloj y hoy duermen la eternidad. Sé fiel a tus ideales, y no te importe si piensan que estás loco, pues a muchos sabios los creyeron locos, y dejaron huella en la historia. Aprende a pedir tu espacio, pues es un derecho humano la libertad. Ama sin complejos y tabúes del comején del ayer, pero sé sincero en tus sentimientos, para que con la frente en alto, puedas formar un hogar lleno de dignidad y puedas vivir en este planeta en paz.